Juan Hualwikta Jesús Kiski Estado Samaria Juan ya Ipan Jalilea Numpa Estado Campa Ewa Juan más que Jesús para Parama Segurme Kati Sanchezco Ewa Seta Seedatulpan Estiguet Amukite Panita Nuchi Jalilea Ewa kiselike Quiselisque Jesús Ika Pakilistike Masito Inintal Pampainijuanti Yastuya Ipan Numpa Pascua Iswit Ipan Altepet Jerusalén Juan tuya nuchi Nuchis Numpa Tamanti Kati Jesús que Cristo ya no pona. Juan te iba Jesús a cuapelle al templo de y pan Estado Galilea, campa Cristo ya at para ma motivo a at. Juan netchka Caná y pan al templo de Capernaúm, se fue y te quetzki te nuna fue tan a watiket y pan al Roma. Juan no pate quetzki que pisquise icones que te moco coayaya. Juan que más no pata que te quetzki cach que Jesús ya Cristo ya Estado Judea, Juan asíco y pan Estado Galilea. Yaski campa Jesús, Juan, Kitastani, ma, yewe, icha, ma, kichikawati, okechpil, pampa, muta hueltiaya. Juan Jesús, kiilwe. Munekita lo zitsi ni chivas tan estil, guanti ochikawal parantes nel tocase ana. Juan, itekichika, no patanovatiket, ki isto. Tate, matillaka ni mansi pampa no yamikis. Juan, Jesús, kiilwe. Yashi ya shia, mucha, ya muchika, ki mo Juan no pataga que necesitó casarse Juan Cristeck, Juan Warmusta y Panote que ni kawa más Juan Kilwe que ya muchos que mocone, Juan no pata que chequen que taya hora peke no para cocoliste Juan Kilwe que ya loba que ma Panoto ya no para Juan Itá tanú pa oquitvir que para muchikaki y ora que más Jesús que irwi para ya muchikaki icone. Yeka que ya ya ya guan nochi y guicazwa que no toca que Jesús. Ya ni elli, no pa umpa tan estili cati Jesús que chiki y pan estado jalilea que más ya que historia y pan estado jodea.